Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y está en nuestra huelga. Es el reflejo de la luna Y tu día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución: entregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Todas en lucha, mujeres revueltas.